Ok, en este video vamos a ver cómo se inserta una imagen en un archivo de HTML Eso es fácil y sencillo, aquí tenemos el archivo de HTML Y vamos a pegar el código y yo lo voy a explicar Entonces el código lo vamos a, a copiar en nuestro documento de Notepad También ustedes se lo pueden aprender de memoria, pero no es necesario porque si ya hay una forma de copiarlo ¿Para qué? Entonces esta parte yo la voy a borrar porque por ahora no nos interesa, solamente queremos la imagen pegarla. Ustedes ven aquí donde dice URL, nosotros vamos a ir a Google y vamos a descargar una imagen cualquiera. Eh, vamos a poner Mario, vamos a ir a la sesión de imágenes. Y vamos a descargar en nuestro escritorio cualquier imagen. Vamos a tomar esta, clic derecho, guardar imagen como y la vamos a salvar en el escritorio esa imagen se va a llamar Mario y como tiene formato PNG va a ser Mario.png entonces vamos a ver que confirma que se descargó la imagen en el escritorio entonces como la imagen se llama Mario nosotros vamos a poner aquí entre las dos comillas Mario.png png es el formato de imagen si el formato es jpg ustedes ponen jpg entonces le vamos a dar a salvar y vamos a venir aquí a ejecutar en google chrome si ustedes se fijan ahí yo tengo mi documento html y yo tengo la imagen que se publicó yo le voy a dejar el link del enlace de la imagen en la descripción del vídeo hay otras opciones que se pueden hacer con la imagen que son los siguientes. Yo puedo poner la etiqueta estilo y donde dice ancho, ahí yo voy a poner un número. Vamos a poner que la imagen que yo quiero ponerla de 400px, píxeles por ancho y altura. Vamos a ponerle 400 también. Eso simplemente nada más es para editar la imagen. Vamos a darle a salvar. Si ustedes se fijan ahora mi imagen está más pequeña. Hasta aquí llegó este video y ustedes saben. Suscríbanse y denle a like.